No lo no rendiremos, hasta que hayamos conseguido respeto y dignidad. ¡Fuera corrupción! ¡Arriba la pensión! ¡Fuera corrupción! Buenos días a todos y a todas! Vamos a proceder los miembros de las diferentes plataformas de Cantabria Defensa de las Pensiones a leer el comunicado que hoy en todo el Estado español, en todas las concentraciones y desde la Coordinadora Estatal de Defensa de las Pensiones se va a leer. Pasan a ello. Sí, otra aquí, adosada sí, sí, aquí. Sí, sí, aquí. Sí, sí. aquí.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 se puede pagar, pero no se quiere pagar. No quieren quienes tengan que legislar y gobernar en beneficio... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No quieren quienes tendrían que legislar y gobernar en beneficio de la clase trabajadora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 y en vivienda. Nos están arruinando.